Hola. Vamos a ver lo increíblemente rápido que se puede crear un diseño decente para Instagram en Canva. Vamos a redes sociales. Diseño rápido. Post de Instagram, salvo que quieras algo para tu historia, u otra red social. Continuar. Escribe lo más importante en el primer rectángulo. En el segundo, un texto adicional. Continuar. Subimos un logo, o podemos elegir uno que tengamos ya. Le volvemos a dar a continuar y ahora tenemos que elegir un estilo de entre los presentes, podemos cambiar de categoría. Continuar. Elegimos una paleta, que es una combinación de colores. Terminar. Pues ya está, ahora o lo descargamos o lo vemos. ¿Qué te ha parecido? Espero que te guste. No te vayas sin dejarme un like. Gracias.